Hermoso vestidito para niña con ruche en la parte de la pechera y en la manga. Aquí se encuentran las medidas del rectángulo del ruche y de los tiros. Le pasamos overlock a todo alrededor de la tela, como se muestra y así nos queda. Todo alrededor del ruche de la manga y del vestidito. Como pueden observar, dejamos un centímetro de costura para colocar este hilo elástico lo enrollamos en el carrete de la máquina a mano con mucha paciencia porque si lo hacemos en la máquina queda estirado en esta parte vamos a dar un centímetro de costura y la elástica va por debajo y la arriba se ve el arroche como pueden observar así va quedando dejando un centímetro para la parte de arriba y vamos arruchando poco a poco así nos queda de hermoso este precioso vestidito para niña nada más la pechera la parte de arriba arruchada, en la parte de abajo queda la elástica y arriba queda hermoso en esta parte vamos a pasar overlock colocamos una arriba de la otra y pasamos costura, esta parte vamos a dejar en la parte trasera para poder diferenciar de la delantera pasamos costura y a las mangas vamos a pasar con hilo elástica doble costura ya pasamos una, ahora vamos a pasar la otra como puedes ver, barruchando solita muy fácil de realizar este tipo de manga de vuelo lo puedes confeccionar para cualquier tipo de vestido y te verás hermosa con una blusa con este tipo de arroche con hilo elástica y este tipo de tela también espectacular, así nos queda hermosísima esta manga estos tiros de la manga vamos a colocarla en esta parte volteamos el vestido para poder colocarla Fíjense bien cómo lo vamos a realizar. Buscamos el principio de los tiros, parte de abajo, estiramos y lo colocamos de esta manera. Fijamos con alfileres para luego pasar costura. Hermosísimo vestido, espero que ustedes lo puedan confeccionar para tu niña, se verá lindísima, muy coqueta. Lo puedes realizar en cualquier color, en esta parte vamos a colocar el otro tirante. Lo puedes realizar en cualquier color, cualquier tipo de tela y te quedará igualito. Fijamos con alfiler. Para luego pasar costura. Ahora en la parte trasera, como pueden observar, dejamos la línea de costura de la unión del vestido en la parte trasera y en esta parte a colocar los tirantes listo Ya le pusimos los tirantes. Ya está listo. Este vestido está precioso para tu niña. En la parte del ruedo vamos a hacer un doblez de esta manera y pasamos costura. Ya que tiene el orillo verlo. Solamente doblamos. Vamos a hacer un pequeño detalle para el pelo de la niña para que se vea hermosa. Ya está listo este vestido con el ruedo, el ruche la pecherita arruchada, la manga, muy hermoso y fácil de confeccionar, espero que ustedes también lo puedan realizar, y el pequeño detalle de una cintillo para la niña, de la misma tela, colocamos hilo elástico y vamos a arrucharlo y nos queda así, hermoso, espero que a ustedes les guste, comenten si les gustó este precioso video, si quieren ver más vestiditos fáciles como este.